A la sombra se cobija el amo y señor de esta ciudad muerta. Me mira a los ojos cuando paso, camina despacio junto a mí y me vigila. Le traigo ofrendas. A veces el viento arrastra el olor descompuesto, pero solo a veces. Mientras, un millón de evolucionadas hormigas riegan con lágrimas el cemento y adornan con flores muertas cada pequeño altar profano. La singularidad de, de Patricia Eras, en principio, así entre comillas, es que es una estudiante que viste de manera excéntrica. Punto. Es decir, que con esa, esas características la convierten en, un, en una susceptible eh, delincuente. Una tía gótica boyera y feliz de la vida o no, era una persona que con que te, había que esta identidad de ser gótica, eh, tenía mucha pasión por el amor, en un sentido más poético, diríamos, ¿no? Matar para honrar con efímera belleza el breve e irreal recuerdo de un instante lejano que se descompone como las flores muertas que dan color a un hombre. Últimamente no paro de pensar en cuadrados blancos y negros y en mi parra feliz se me ocurre decirle a Diana que me corte el pelo así como si fuera un tablero de ajedrez. Es una manera, digamos, de identificación que entiende básicamente que la juventud puede ser compartimentada de una forma gairebé étnica, para entenderse. El cos es la base de, de, de, de, de, de todo, la presencia al el mundo. ¿no? Es, es, la, es, es el, el fet polític, es la presencia del cos en el mundo. ¿no? Entonces, el tribunal va el argumento de que estas personas pertenecían al movimiento Ocupa. Y claro, nosaltres lo que dijimos era, primero, que no ha cap eh, dada objetiva, que a que esta afirmación. En segundo lugar, que en esta afirmación era estigmatizadora. Porque Patricia nunca ha estado ocupando, nunca se ha declarado a sí misma antisistema. Que ninguno explica, no que son, sino ahorita ni tan sols contra qué sistema están, porque toda la impresión de que están contra el sistema métrico decimal o contra el sistema solar, contra el sistema... Y es entonces cuando realmente me empiezo a preocupar. Estoy acusada de homicidio. Todo se vuelve confuso. ¿Desde cuándo vamos a la cárcel por un corte de pelo? Porque ella era mucho más elegante y tenía mucho más glamour. Ella no iba vestida como un antisistema, ella iba vestida como Cindy Lauper. Matar para alimentar un dolor extraño y ajeno que un día será mío. Matar, porque estoy muerta. que el suicidio de Patricia es para nosotros un punto de inflexión irreversible, ¿no? Es la apuesta repressiva de eh, contra las lluitas sociales, la eh, el Patricia eras marca shock. Marca cuando entras por una deriva sabes cómo comienzas y sabes cómo acabas. Por un lado no queríamos pensar que, que el Estado ha matado a Patrick, eso nos jode mucho, ¿no? Patricia ha sido suficientemente valiente como para suicidarse. ¿No? Una persona que suicida, para mí... Mi... Es una persona que está reclamando socialmente que se le tenga en cuenta, ¿no? Porque para mí el suicidio es un acta social, no es un acta privado. Y esto es, para nosotros, quizás el rasgo más bestia, ¿no? Es decir, que si ella no se suicida, probablemente eh, no estaríamos hablando ahora. Es decir, que mmm, la prueba de la verdad es la vida, ¿no? No me acostumbro al dolor, ni al pálpito angustioso del circular de mi sangre o al entrecortado boqueo que desnutre mis pulmones. No me acostumbro al dolor, ni al opresor rigor mortis de mi cadáver aún con vida. Mi reino está inerme y vencido. Envenenado, como todo mi ser que se retuerce indefenso ante el cruel ataque de una absurda realidad. Un sueño de humo, fatuo, un ojo ciego, un sufrimiento largo y lento. En vano. Me entierro en vida y amargas pesadillas me impide morir. Me abofetea la rabia, se alimenta de mí misma, me hiere de humillación, me mira soberbia y me escupe a la cara una culpa que me pertenece, inhumada por mi propio miedo. Me sé vencida. Bueno, después de seis años de montaje de mierda, de corrupción, de juicios teatro, de esto, he escrito un pequeño texto que es lo único que me consuela. Aunque todas somos pobres como ratas, tenemos un montón de tiempo. El tiempo es como lo único que tenemos, ¿no? Yo no tengo dinero, ni casa, ni la aquí tampoco. Tengo tiempo cosa que quizás los artífices reales de este montaje no tienen tanto, es decir, el señor Kloss, la señora Carmen García Martínez, etcétera, etcétera, por lo menos 20 o 30 años más mayores que yo son. Así que les he dedicado a este texto que dice: Ustedes, señoras y señores, artífices de este gran crimen, los que torturaron, los que escribieron los informes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 Pero no me importa, porque las que sufrimos su montaje no tenemos nada, salvo tiempo y tenemos más que ustedes. Me encargaré de que no mueran tranquilos en sus camas, como tantos otros salvajes que la historia condenó, pero la justicia no. Algún día, no muy lejano, serán viejos y viejas, indefensos. El sistema que ahora les protege, dejará de hacerlo perderán su poder y sus privilegios. Serán abandonados a su suerte con sus putas pensiones de funcionariado. Y su familia también los abandonará en una residencia de tercera edad. Esperemos, que barata! Y ese día mi rabia estará tan viva como aquel 4 de febrero de 2006 en que decidieron que sus mentiras valían más que nuestra vida. Y ese día, se lo prometo, ¡Desearán no haber nacido! He ahorcado a mi inocencia. Su orgullo adolecido, aún voraz, no impide que se mee encima. Su belleza efímera expira con los últimos latidos suplicantes, perdida entre flujos corporales viscosos y detritos. El, el tribunal, básicamente, es va a basar para condenar a los acusados a mal testimonio policial. El testimonio de los guardias urbanos fue tremendo. Lo que pasa es que habían algunos mejor dotados que otros para contar una historia que no habían vivido. Y entonces, sí, hay algunos que fueron muy importantes. Muy importantes. Y sabíamos todos los que estábamos en esa sala que estaban mintiendo. Todos. Y cuando digo todos, me refiero a todos los que estábamos con toca de repente se para en seco y me mira y me dice mira es que yo ya tengo la declaración de la policía es que aunque vengan cien como tú y yo me quedé así de piedra fue como no puede ser no puede no me puede estar no me puede estar diciendo esto me entiende o no fue como es que al menos mantente en tu personaje no al menos si no crees en la justicia y eres juez al menos actúa afecta la transición no ha sigut modélica en cap aspecte, pero en el Poder Judicial ni tan solo ha pasado la transición. Penseu que, por ejemplo, el Tribunal Supremo, las magistrats del Tribunal Supremo van jurar los principios fundamentales del movimiento y encara estan en activo. Y de fet, alguns algunos se han manifestado públicamente como simpatizantes del de, de, de franquismo. La he visto patalear rabiosa e indefensa hasta morir. ...parecía más humana que yo... ...en su rostro desfigurado leo un pánico sumiso y crudo... ...que me arde entre las piernas. En el cine norteamericano... ...estos casos son siempre las grandes películas... ...pero siempre al final aparece... Eh, ...una cosa que, que nosotros no tenemos... Eh, ...primero eh, que la vida no es una película de Hollywood... ...para nuestra desgracia... ...y, y luego que existe una cosa que se llama la sociedad civil... Eh, en ellos siempre aparece pues un periodista y un periódico eh, un juez honrado un policía consecuente es decir, todas esas cosas aparecen en las, en las películas al final, por supuesto y, y salvan las situaciones claro, nosotros no tenemos eh, nada de esto absolutamente nada, más bien todo lo contrario es decir, que el, el, el periodista hará el artículo para culpabilizarles ...el policía los forrará hostias... ...el juez le parecería cojonudo cargarles con la máxima pena... ...etcétera, etcétera... ...y la sociedad además aplaudirá diciendo... ...ves, esto les pasa a la gente por vestirse como se viste. Es así. Le he cortado el cuello a mi ilusión... ...la colgué de un semáforo ciego... ...y vi cómo se desangraba incrédula... ...borboteando nerviosa... ...vi el dolor brillar muy cerca se fue apagando velado tras su mísero destino. Abro la caja. Está vacío.